Te quiere mejor Hola, hola chicas, buenos días Ya estamos hoy a miércoles Primero de septiembre, chicas Feliz inicio de mes y bendecido inicio de mes Para todos, vean allá en el gorro Enojado No las cosas hey, No, no hagas Travesturas te voy a llevar a tu cuna, eh. Si estás de travieso, te vas a ir a tu cuna. Dame ese control. Dame ese control, por favor. Gracias. Aquí están tus juguetes, Sira. Púchale a tus juguetes, Sira. Acá está la bomba. Vente acá a jugar. Y son las 8.20 de la mañana, chicas, hoy no traigo mi guache. este Ya llevé a Elena a la escuela, el gordito aquí anda un ratito para poderlo bañar, porque yo se me quedó dormido. Solo le puse la pijama, trae la misma pijama. Y no lo alcancé a bañar, así que ahorita se va a echar un chapuzón para que pueda andar fresquecito todo el día. Pero voy a dejar primero que ande ahí buen rato jugando para que se canse ya con la bañadita se da su siesta de mediodía y ya me deja mi ventajarle a la comida o algo otra cosa y pues aquí andamos chicas empezando un día más gracias a Dios un mes más también gracias a Dios ya ya chicas mes 9 tres meses más y se nos va este año si Dios no lo permite y vean yo ya ando haciendo mi colección de vasos de mole nada más que nada no puedo quitar bien el pegamento y a ver si con otra lavada se le quita el pegamento, ya tengo tres vasos de mole <risa> típico de la cocina de las abuelitas tener vasos de mole este pues aquí nada más voy a hacer ahorita de desayunar, tengo estos panecitos que están súper buenos, pan de leche creo que le llaman estos saben ven que en las ah no sé si se hace en el en el McDonald's creo que es donde te dan así el panecito con jamón en varios lados he visto así que te dan el panecito con jamón y queso y es lo que voy a hacer ahorita para desayunar los panecitos esos con pan queso, y al gordito yo creo que lo voy a hacer unos con aguacate para que él desayune ayer si sí se levantó y se comió su pan francés, nada más se comió como la mitad, menos de la mitad porque si es un tiradero más que lo que comió entonces eso es lo que voy a hacer ahorita chicas mis mini sándwichitos ando ya calentando el agua para mi cafecito de olla. y pues aquí tenemos. Oh, vean, conseguí esta panera. La he estado buscando desde hace tiempo paneras. La eh, y es del Princess House. La conseguí en creo que 12 dólares. ¿no? Sí, porque me la iba a dar en 16 la señora. Al final me la dio en 12. Este. Pero solo porque tiene unas manchitas aquí como de... Donde bien se le ven, si se le quitaron mucho. Como de, Eren aquí. Parece como de este con el que pintas la madera como barniz. Y pues ya, la dio bien barata. Así que yo la estaba buscando en, en Target lo menos que la hallaban en $35. Pero $30 o $35. Y era de madera la base de abajo, no era toda de vidrio. La vi en... ¿Qué otra tienen? Walmart también vi una, pero también 30 y algo. Pues 12 dije, ay, me la llevo. Así que, nomás sí que aquí ya me metieron galletas. Como novia, solo sabe este pan. Y quiero ponerle pan porque todos son bien paneros. El enano es bien panero y el enano también, así que le voy a estar poniendo aquí el pan cada semana. Nada más que triste. Ya cuando haga la decoración, todavía no hago mi decoración. Ya, yo creo en... Esta semana voy a hacer decoración nada más para la cena de uh, septiembre del ya del Grito. La cena mexicana. Voy a hacer un poquito de decoración nada más en... Yo creo que nada más en el comedor. Porque es donde vamos a cenar y eso. Y pues ya voy a empezar con la decoración de otoño. Ya empecé con unas cositas que compré ya las colgué y dije para que no se me vayan a maltratar allá arrumbadas. Pero yo creo ya en unas dos semanas ya... Tengo toda la decoración de otoño para hacerles el videito. Y allá, anda, ya que él me está haciendo su esfafaya. ¡Ey! ¿Te va a chingar tu papá si le desconfiguras el sky, eh? A ver, quítate. Dame eso. Eso no es de niños. Váyase para allá, o lo voy a aventar a su cuna. ¡Págame, Rinche! ¡Lían! Cuidado con tus juguetes. No andes haciendo travesuras porque te vas a ir a tu cama, ¿eh? Te mandamos a la cuna. Para tenerles ya la decoración, vean, aquí quedó molito. Ay no se ve, dejen enciendo la luz. Y todavía está inublado. Aquí quedó molito y allá sopa. Aquí yo creo que es lo que vamos a comer hoy. Solo le voy a agregar más pollo. Y ya puse acá descongelado. Un poquito más de pollo. Y vean, está súper nublado, tiene desde ayer así. Bien nubladito, bien rico. <ríe> bien, todo el día ha estado hacia ayer y hoy yo creo también pinta que ayer chispió nada más. Pero hoy a ver si sí. también llueve. De ahora acá. No. No travesuras. Eso es de mami. No. Le quebras a mami eso. Vente. No travesuras. Te vas a ir a tu cama si andas de travieso. Te vas a ir a tu cama si andas de traviesito, ¿eh? ¿A tu cama? ¿A tu cama? A tu cama si andas de traviesito, ¿eh? ¿Oíste? Te mandamos a cama. Bien. ¿Quieres popa ya? ¿Ya te dejo de chismear con las chicas y te hago popa? ¿Sí? ¿Quieres popa? ¿Te subo allí a comer popa? ¡Ah, Yomi, ¿Qué les, popita? ¿Sí, mi amor? ¿Allí hay popa? ¿Dónde vas? ¿Vas por la popa? No, te vamos a dar comida, papilla no. Comida ahorita, papilla ya en la tarde. Aguas con tu mano. Papilla ya en la tarde. Popa ahorita, ok. No, papilla no. Ya vas a hacer tu sacadero ¡No, niño! No travesturas, no, no hacer travesturas, niño. No, niño, no. Cuchili de aquí. Déjenlo como chicas hacer el desayuno Y ando así y vean todas guandajas Porque no es un calorón chicas A pesar de que están en un lado Es un calorón Así que acompáñenme a hacer el desayuno Porque gordito ya tiene hambre Mi mamá nomás está chiquiando Y no me jade conmigo qué? ¿Qué le vas a decir? abuela ¡Ven por mí, ¡Ya no aguanto mi mamá! ¿Sí? ¿Cómo el ticto? ¿Le vas a decir a ti? ¡Abuela! ¡Pinachito! ¡Ey! ¡Quítese de ahí, va a tumbar a las muchachonas, oiga! Quítese de ahí, quítese de ahí. Deja. No, allí no. Tumbas a las muchachonas. y ¡Ay! Acabo de levantar esa toalla ¡Váyanse para allá! Aquí están los juguetes, aquí fuera Y bien chicas, ya está mi cafecito, le puse un poquito de vainilla y nada más otra voy a poner leche, pero no quiero que se me olvide, así que ya que estén mis panecitos le ponemos la leche. Y nos bajo un poquito más porque siento como que está muy. Ahí. ahí está. Vente. ¿Qué? ¿Qué buscas a ¿Quieres bañarte? ¿A chichí? ¿Quieres bañarte? Deja. Aquí no hay nada. ¿Quieres bañarte? No. ¿A bañar? ¿A Chichi, Toma. Mancito. Comételo. Ah, no. Comételo. Comete el pancito. Ah. ¡Mmm! Ah, ¡Mmm, Está rico. Sí, y vamos a poner un poco de para calentarlos. Chiflales a las muchachas. Chiflales. Chiflales a las muchachas. No, chifles. ¡Chífeles! Ah. Joder, la basura es de aquel lado. Acá no, porque en la cocina te puedes golpear. ¿Quieres pan? ¿Qué? ¿La menos? Bien, chicas, ya se puso aguacate a un lado Y al otro lado voy a poner mayonesa Un poquito de mayonesa Y voy a poner un chido porque a otro lo quiero hacer dulce con eh, queso crema y mermelada. el queso voy a hacer lo mismo. Una, ramita, una ramita a la mitad, una la mitad, una la mitad, otra. Y esto. Los tacos. Y aquí voy a hacer mis pancitos dulces. Mm -hmm. Esto y en otro platito. Pues ya no así. Y este es el ranch, pero pues no me gusta abrir los dos al mismo tiempo. Ya cuando me enfada este, abro el otro y le voy a poner el de. Ay, no, que dorito, que tonta. Luego se me va a más. Le voy a poner este un poquito de aderezo y le voy a poner. Open estamos desayunando y almorzando chicas y no sé si recuerdan que les comenté que estaba haciendo el ayuno, el ayuno empieza a las 8 de la noche y termina a las 9 de la mañana, ya, ya me pasé como media hora, sí ya casi media hora pero pues me no, acuerdo, estaba bien lavada haciendo hacer pero te sientes súper bonito, chicos. Ahora voy a ponerle protoncitos de queso con ajo. Porque en verdad que a estos protones me ayudan muchísimo a la ensalada. Yo soy malísima, chicas, para la verdura. Pero con esto sí. Los protones, el aguacate, el aderezo. Y pues cuando lleva la carita más aúcho me las Pero pues ahorita no hay pollo descongelado ni carne, así no sé que. ¡Ah! Lo vamos a comer así. Y vean: desayuno, almuerzo. Y luego me voy a poner mi pan. No hago esto todos los días, chicas, porque trabajo. Ya mañana empiezo a trabajar. Hasta el sábado. Entonces, ya los tres días siguientes de la semana. Desayuno solo un cafecito, una policita. Y mi almuerzo si es más pesadito ya. Me llevo algo de lo que queda de la comida que hago ya antes. O a veces compro ya ah, pollo. Pero casi de pollo también lo compro así con ensalada. Cuando compro pollo. Pues, porque me queda un, un pollo loco y cerquita. Entonces no compro la ensalada con pollo. Y pues hago mi desayuno en la mañana a las 9 con mi café, a veces con pan, a veces así solo, a veces una galleta. Si me salen las galletas de alumno que me salen las galletas si no pues nada o a veces se me antoja ya no un pan. Pero ya mi almuerzo pues me como así, mi ensalada, mi pollo, no tortilla. Y aunque lleve de aquí a la casa, trato de no comer tortilla. O sea, en el almuerzo, porque en la comida ya sí como. Porque las personas mexicanas, no me dejarán mentir. Nosotros los mexicanos sin tortilla, no vivimos. Sin tortilla, pan. Este. Recuerdo que a veces había. ¿Qué vamos a comer, aunque son unos tacos de frijoles con queso, pero con tortilla. Mientras hubiera tortilla, no hay problema. Tortilla con sal, tortilla con queso, tortilla con frijoles, con lo que hubiera. Y yo guardo la ensalada en estas bolsitas porque la que compro no trae el. Algunas se dice en Walmart que sí traen con para que ponga le de cierre este herméticamente pero esto no, es un agente, entonces 99 centavos para no poner que que traigo cierre si hermético pero esta es súper buena esta salada me gusta porque viene bien, fresca este, no viene tan conservada tan, tan, ¿Sí? hay veces que he comprado en Walmart las bolsas y viene como más bonita y esta no se viene bien bonita y viene bien bonita, ven ya tiene una semana allí que la compré sello, me saco y pues apenas la abrió ahora porque si ya cuando la abres sí, te dura si acaso algunos que serán dura como unos 5 días. 8 el aire la vuelvo a sellar bien sellada y la pongo hasta el fondo del refrigerador para que le llegue bien todo lo fresquito ¿Está Entonces... Aquí nos ponemos a comer con el gordito. En lo que comemos, checo cosas de Merkel y de Instagram y comentarios. Después me fui a lavar el baño para que pudiera bañar al gordito con un bañito ya limpio y él disfrute su baño en latina. Así que me pongo y limpio todo el baño a fondo para que esté ya todo limpio. ahora vamos a cambiar al gordito, que es todo un reto cambiarlo porque no se deja ya. Y ahora se pone a bailar un buen rato, a disfrutar sus caricaturas para poderse tomar su bibi, dormir y descansar un ratito. Baño, bañamos el gordito El gordito ya está ahorita dormido Ya solo nos falta la sala Sacar basura Y darle una buena barrida y trapeada a Toda la sala y la cocina Así que es lo que vamos a hacer ahorita Y voy a arreglar también Bien, voy a quitarle la funda A la sillita de comer de Liam Para lavarla Porque digo que yo no tengo lavadora Aquí en nuestro departamento entonces me toca ir a lavar. Bueno, voy aquí como a los cuadros, totalmente. Pero sí si me gusta lavar todo. Porque voy cada 15 días, chicas. Entonces aprovecho, limpio cobija, limpio, limpio, limpio todo. Y ahorita me voy a llevar también esto de la cita de Lian. Porque esto sí ya tiene como un mes que se la compré y esta sí no se la he limpiado y ya la tiene bien manchadita. Así que me voy a dar una buena lavada también, pero no puedo sé, quitarle. Quiero quitar nada más un cablecito para que no se me dificulte luego armarla. Si quito todos. Pero no sé. No sé si sale este, si me va a tocar Para bueno, las chicas que quieren, si ya como esta solo quita los cablecitos de aquí por acá y los de aquí de abajo. Y sale el fondo sale la fundita. <risa> y ya sí. Es primera vez que se la lavo. Pues ya es una vez que se la compramos. Es primera vez que me toca lavarla. Porque ya lo merita. Ya la tiene bien Ya yo se la limpio. Cada que acaba de comer. Le doy su limpiada la cita. Y le lavo lo que es la mesita. Pero... este en la fundita pues no se puede lavar todo así así que porque pues no tengo de la red, así que no la puedo estar lavando todo los ¿sí? días pero trato de mesita limpia y todo Se lo quita el cintito de aquí Para dejarle toda su silla ya limpia Y ya, otra vez más y se la lavamos de nuevo Y pues voy a dar Una buena barrida Deja esto Voy a dar una buena barrida a toda la casa Una trapeadita Bueno, que nada más aquí a la sala Les Digo que ya acá cuartos y baño Ya limpié Para no hacerme el el ya está en su ropa. Y ya nada más tengo que. Ya está tranquilito. Ya no tarden caer. Ya nada más tengo que este. Arreglar la ropa también en bolsas. Para el rato que llegue mi marido, pues sí me lava. Pero bueno, pues, mientras vamos a limpiar aquí, déjenlas las tengo acá en este grande. Porque como que siento que abarca más a uno este triple grande que el, el chiquito, es como para para andar aquí este, vean si abarca mucho más ángulo así, listo, porque si abarca más ángulo ese que el chiquito, el chiquito es solo como para traerlos aquí siempre, rodeando llegan el los papeles y los guajos los cupones y a veces en me unidad bien chicas ya se me habían apagado pero ya los puse aquí a cargar Eso se ve Me estoy comiendo un pedacito de negancito que dejó el enano A oh, que se me enoja. Pero se me enojó el chocolate okay. Ya terminé de limpiar Vean, va a es todo Limpio Ahí es pollo que estoy descongelando Trastes limpios Quiero que se sequen para acomodar Ahí está el ahorita el molito que quedó ayer Para comer ahorita Porque quedó mucho mole Ya en le voy a poner más pollo mm. Y ahí ya tengo mi calentador de cera Y en ese cajoncito Es el cajoncito de milusos, tengo de todo Esto vamos a poner ya la última Vean Y fuimos a Walmart ayer No, ayer Mi esposo ocupaba unos contenedores Para organizar su Su troca del... Con las herramientas atrás Y yo lo acompañé Pero sí vi la cera, pero dije no, todavía tengo Pero no, y es lo último Así que ahora que encargue los pañales Me va a tocar encargar o sea, A ver, esta la agarré En el Dollar Tree Pero agarré esta Y esta está bien Y no huele mucho esta, chicas Esta sí huele bien, bien alto Esa sí me gustó, es esta lo Mayra Y bien barata, como a un dólar Creo que me costó pero esta sí huele mucho y de esta solo había esta cajita cuando fui me toca darme una vuelta a ver si hay yo y esta no huele casi nada huele a nada casi <ríe> creo que se la voy a revolver ahí para que se haga poquita más y... Ay, puedo abrirla. y lo que voy a hacer para gastarla revolverla con otra si voy al Dollar Tree pues me traigo una de esas si no me va a tocar encargar de Walmart. Porque las de Walmart sí huelen bien alto. Pero están más caritas, obviamente. Ay, ya me encho. Ni hay y ser. Está dura. Ahí está. Voy a poner estos dos así juntitos. Para... Y hacia acá sí huele, pero bien poquito. Es escandaloso el olor así en el paquetito. Pero ya cuando está derretida no huele casi la voy a estar revolviendo así con otro aroma que sí huela mucho y me pongo estos dos acá. y este aroma a mí me encanta porque la casa huele como, como a limpio porque es, ven, es de, de aroma como algodón ay, y huele como a limpio pero, les digo que no, no es muy fuerte la fragancia de esta y esta pues sí está me huele mucho y huele bonito esto lo luego en cuanto se empieza a derretir, uh, se escandaliza toda la casa. Ya me limpie. Y bien, dejen que agarre poquita carne y ya les enseño cómo me quedó todo. Aquí ya tengo limpio. Ya mañana me toca tener mandado. Mañana es mi primer día de trabajo y aprovecho para traer carne, fruta, verdura y pan. Ya voy a llenar ahí mi panera para traer pan de ahí de la tienda porque ya te me... Y eso es la única fruta que nos queda. Esos platanitos ya todos yo creo que los voy a hacer chocomil. O si no los hago chocomí, Los voy a hacer un pancake de plátano. Tengo chispas. Sí. A ver si tengo chispa o oh, sí. tengo. Tengo de chocolate. Para hacerles pancake de plátano. Y pues dejen que agarre poquito cargue el teléfono. Para mostrarles pues de aquí, vean. La cocina, pues ya está la comida. Ya está todo limpio. Cocina, comedor. Ahí es el área de la entrada. Y ya nada más pues la sala, nos faltamos salas pero también ya, todo limpio, cuartos, baño, ya está todo, todo, todo de nuevo limpio, empiezo semana con todo limpio y ya mañana cuando llego a trabajar pues ya nada más me preocupo por la comida chicas, ya nada más llego hago la comida y ya, eh, pues mañana como yo hoy limpia en la tarde, ya mañana en la tarde pues nada más comida el mañana es jueves, el viernes igual llego comida, pero ya yo doy ya ahora sí una barridita y una trapeadita porque ya hay mucha pelucerita ya en el piso y el sábado pues igual, el sábado y otra barridita y trapeadita domingo igual y el lunes me pongo o el domingo si no salimos a algún lado me pongo a limpiar otra vez baño y todo a fondo, para empezar semana bien si no pues el lunes, el lunes cuando yo voy a trabajar, me pongo a limpiar todo a fondo para ya yo descansar un día me de... bueno, me descanso pero me pongo a hacer los lights, los maquillajes me pongo a hacer cosas de mi negocio de y todo eso, el martes que descanso hoy también ahorita me voy a poner ya son las 11, todavía me quedan 2 horas 3 horas para que salga el enano así que voy a poner ahorita a checar todo lo que tengo que checar de eso y ya, para ir por el enano llego, termino la comida y sigo checando lo que voy a checar de Mercay o editando vlogs o todo eso, así que ahorita las veo Bien chicas, ya terminamos, excepto el que sea, ya me descansé un ratito también. Me... Ya había a sacar como las de la sala. Ya me descansé un ratito, pero ya me voy a cambiar porque el enano ya sale ahorita en una hora, así que hay que ir por él. Y pues, veo bueno, acá ya la cocina limpia. Y estoy calentando y la comida para ahorita que el enano salga, pues va a salir con hambre. Que este está el comedorcito, bueno, la mesita. Ya está limpio también. La de esa sillita de Lía no tiene su funda porque la voy a lavar. La sala limpia y recogida. Pues el baño se los muestro y ya. La casa ya está ah, limpia. <ríe> ya mañana empiezo mis días de trabajo que son de jueves a sábado. Descanso domingo y vuelvo a trabajar lunes. Y descanso martes y miércoles. Así que ya. Ya me la llevo más tranquila porque ya limpia a fondo. Siempre un día que descanso trato de limpiar a fondo para ya entre la semana. Solo estar limpiando como recogiendo limpiando así lo como el piso. darle una la, media lavadita al baño y así ya nada más manteniendo limpio la casa. Manteniendo limpio la casa. Empezando aquí. Calentando el mole. Les voy a hacer... Enmoladas, porque ya les di mole con sopa. Yo les voy a hacer unas enmoladitas con queso, lechuguita, cebollita Para que sea un platillo diferente. Pero pues, uso lo que ya tengo. <risa> Así que, de ahorita nada más voy a poner a cocer el pollo. Ahorita que llegue el enano. Porque allí no lo cocí temprano. Porque mejor no fui a descansar y a ver qué iba a hacer de mis cosas. Pero ahí hay poquito pollo. Pero el enano le, le alcanza ese. Y ahorita que llegue, voy a poner a cocer aquel para comer Ya en la tarde me a comer el enano Y ya comemos yo mi esposo también Así que pues ahorita dejen mi de cambio Para ir por el enano Ya está queriendo salir el sol ¿ver? Nada más se ve como el dilumbrito Pero está nublado A ver cómo va ahorita que vaya por él Ojalá que no salga, que esté nubladito <risa> Porque Para que no nos toque solearnos. Así que las vamos al ratito Ya que comamos <risa> Y bien chicas, ya andamos aquí echando hueva Ya fuimos por el enano El gordito está en su cama Viendo sus caricaturas El enano está aquí viendo la tele Yo ando aquí checando comentarios Editando y viendo cositas También del Mary Kay Tengo ya, vean, todo listo Ya para ir a lavar Hay Un ratito más, son las 5 de la tarde Yo creo que me las voy a ir a lavar conmigo tengo también mi folder de Mercade porque estaba viendo contactos para checar a ver si hago algunas ventas. Y allá tengo mi folder para la rifa porque aún tengo varios numeritos. No la he terminado, la del mes de agosto. Y quiero ya agilizarme para terminarla y hacerla y no tener esperando todas las chicas que compraron. Pero todavía faltan varios numeritos. Vamos empezando en el negocio, chicas, así que no estoy muy alentada Por eso la rifa me está tardando un poquito en aquí ya estoy cociendo el pollo, es papá, Me voy a se la que ok, ya está aquí el pollo cocido, acá ya tengo el mule que sobró ayer, el enanolito se comió un sandwichito no quiso el mule y voy a hacerles enmoladas, ya tengo acá las tortillas, también hechas, ay como bueno, y aquí ya tengo, vean, las tortillitas hechas para las, voy a hacer poquitas más, Estos me sobraron de ayer, pero ahorita sí voy a hacer yo creo un poquito más. Y pues es lo que andamos haciendo ahorita, chicas, acabando de arreglar de la comida para comer y irme en joda a lavar, la lavandería no la cierran a las 10 de la noche, la última lavada es a las 9, así que espero alcanzar porque ya no hay joda. Ya no hay ropa, así que espero alcanzar a ir a lavar Y pues, son las 5.10 Sí, 5.10 Ahí está la escuela Este, Entonces pues, lo que andamos haciendo chicas Que andamos aquí haciendo Poniendo al tanto de cómo va nuestro día Llegamos cansados con el enano de la caminada de la escuela Así que nos pusimos a descansar un ratito en lo que llega su papá para comer. El ratito. Bien chicas, llenamos aquí sirviendo un cerealito para cenar. Y, y pues el último que vamos a hacer en el día, no pueden ir a lavar. Así que yo creo que voy a ir mañana, paso mañana a ver qué día no hay tiempo. Que eso por el video de hoy. Gracias por acompañarnos un videito más. Bye, besos y bendiciones. Hasta la próxima.